Mi nombre es Marina Flor, eh, gobernadora del Cabildo de Nasa, Raíces de Oriente, en el municipio de Piendamón, el departamento del Cauca. Como comunidades no tenemos la tierra para trabajar y tampoco tenemos el recurso para adquirirla. Entonces, siendo así, eh, en Piendamón encontramos una finca que estaba abandonada hace muchos años en el Agrí Octavio y el Cabildo de la Comunidad decidió que íbamos a entrar a, a trabajar allí. No entramos ni de noche, no entramos a escondidas, entramos haciéndole conocer a la alcaldía. Cuando llegamos al, a, a la finca en Octavio, en la vereda Octavio, un grupo de campesinos se unió con nosotros eh, en ese tema de recuperar la tierra y se censó en el Cabildo. Entonces hicimos un ejercicio con ellos de recuperar la tierra porque necesitábamos montonera para ese entonces. Siendo así, ellos empezaron a trabajar con nosotros, eh, empezaron a hacer todo un trabajo donde nosotros les hicimos conocer todos los nosotros porque cuando uno habla de comunidad, habla de cabildo, hablamos de hermandad y no habrán secretos dentro de nosotros y comimos, muchas veces compartimos eh, digamos, el sitio para dormir, comimos en conjunto, pasamos las mismas situaciones, marchamos muchas veces y creímos realmente y caímos eh, y creímos y caímos de que ellos eran de buena fe. Nosotros actuamos de buena fe, ellos no habían venido pensando de la misma manera. Creo que venían pensando la tierra como una necesidad para, para ellos de trabajarla, más no como nosotros lo pensamos de la parte espiritual, colectiva, porque nosotros pensamos diferente. Es por eso que somos diferentes los campesinos, porque llevamos una concepción muy diferente en cuanto a la tierra, porque es nuestra madre tierra, y no tenemos necesidad de fumigarla, no, tenemos, no estamos pensando en que vamos a sacar los productos a vender, de que vamos a enriquecernos con eso de que los ojos de agua hay que cuidarlos, no vamos a llegar hasta ahí, hasta al borde sembrando, y que debemos tener reserva, porque es que tenemos que pensar muy allá de nuestros hijos. Si hoy cultivamos todo, nuestros hijos de aquí les va a tocar una tierra muy cansada, entonces nosotros tenemos siempre reservas, es para eso, porque estamos pensando en nuestros hijos, y nuestros hijos harán lo mismo en ese ejercicio. Un día ellos manifestaron que querían la mitad de la finca, la finca consta de 47 hectáreas, muy pequeña, eh, dijeron que quería la mitad de la finca, nosotros le dijimos, la comunidad le dijo que no, ellos llegaron pues en son de ataque, no o sea, decía, si ustedes no quieren, pues aquí ya venimos con toda la gente, llegaron con plásticos, con machetes, con palas, herbicidas para echar los potreros, empezaron a cortar los árboles, los cercos, sacar, nosotros teníamos para entonces tres vacas, dos, dos terneros y tres vacas, los sacaron a la carretera, bueno, y llegaron muy agresivos, nuestra, nuestra comunidad pues empezó a sentir mucho miedo, porque empezaron a llegar ya el día sábado, el día domingo, empezó a llegar carros blindados con sus con, pues, vidrios oscuros, llegaban remesas, motos desconocidas, empezó a llegar gente muy desconocida ya Y cerca, porque ahí estábamos, nosotros dijimos, la orientación que se dio desde lo espiritual, desde la misión tradicional es que nosotros no fuéramos a confrontar, porque no íbamos a caer en el juego de ellos. Ellos querían que nosotros peleáramos para crear el conflicto y decirle al gobierno: Tenemos, necesitamos tierra. Pero nosotros somos claros que si ellos tienen, es que hagan su propio ejercicio de, y lo muestren, pero no bajo cosillas de nosotros. Cuando escuché, ya escuchamos los disparos y las piedras y entró la guardia a recogerme. Yo me acuerdo que la compañera alguacil se llama Bellalía Aranda y entró corriendo, subió las gradas y me dijo: Gobernadora, necesito que salga ya porque esa gente le entró y vienen por usted. Y la guardia gritaba afuera, salga, salga salga gobernadora porque la vamos a esconder porque vienen por su cabeza y gritaban, pues todo en ese momento fue la confusión total, todos gritaban, corrían de lado a lado, ya habían heridos, ya se han entrado a la casa grande y yo alcancé a sacar, con yo alcancé a coger a mi hija una cobi, dos cobijitas, sin embargo yo cuando bajé pues yo no me encontraba, había niños llorando, mis hijos estaban llorando, los sobrinos y, y las piedras pues, llovían eso sonaban las piedras por todos lado, disparos, papas explosivas, por todo lado había bulla, había quejido, había de todo. Entonces, eh, la niña me abrazó, la Ena me abrazó y me dijo, mamá, ¿por qué la van a matar? ¿Por qué la tienen que matar? Me dijo, corramos. Entonces yo le dije a la tía, um, ya mi esposo y la tía, le dijimos, eh, cojan los niños, váyanse monte abajo. Yo cogí la mía, estaba dormida, yo le dije, Yuri, coja a la niña, váyase, porque si vienen por mí, listo, por mí, que sea. Pero los pequeñitos no. Y le dije que yo me iba a entregar porque yo escuchaba que iban a matar a uno de los compañeros porque yo no aparecía. Yo me iba a entregar, yo cogí el bastón, yo me acuerdo que yo cogí el bastón. En ese momento me alcanzó uno de los guardias, no, no recuerdo el nombre. Me dijo, no, usted no tiene por qué entregarse, no tiene por qué hacerlo porque sí la van a matar. Me cogió de la mano, me cogí, me acuerdo que de la ropa, me acuerdo, y me arrastró. Yo me acuerdo que me devolví, me metí en medio de un plátano. Y yo ahí veía quién estaba disparando, quién tenía torturando a la gente, quién... ¿Quiénes ordenaban? Y yo escucho las voces, ahí estaba la gente que estaba torturando a nuestros compañeros. Uno estaban boca abajo, otro estaban de rodillas. Eh, en varias ocasiones Andrés Arria, que ya había extinguido el día antes, tenía un, un rifle largo. Y le, coloca, le colocaba jol en la cabeza, le, le, le amenazaba a los demás. Yo yo tuve miedo, miedo y rabia a la vez. Yo dije, bueno, si quieren mi cabeza que la tengan. Pero ya después yo me encontré a Braulio y Braulio me dijo, no, vámonos gobernadora, vámonos, tenemos que correr porque esos manes están locos, me dijo. Vámonos, y él me cogió de la mano otra vez y me dijo, vámonos, y yo desistía, me encontré en ese momento, ya me encontré a la gobernadora suplente, Marta. Marta, eh, yo vi que estaba herida la mano, pero yo no no supe qué herida era. Me dijo, Marina, camine, si usted se entrega yo también me entrego porque eso se puso grave allá, me dijo, parece que mataron a Edinson, a Richard. Ya me mí, se, pues yo no quise llorar, yo tenía mucha rabia en ese momento, de miedo, rabia, yo tenía una cantidad de sentimientos cruzados. Ella me cogió la mano y me dijo, vámonos. Y yo le dije, ¿usted está herida? Me dijo, sí. Me hirió Daniel, me dijo, me, me pegó un machetazo en la mano. Y Andrés Sarri le pegó un tiro a mi hijo en el pie. Julián está herido, me dijo. Y llegó donde está Julián, me dijo, no, lo tiramos a la zanja y ahorita pues, lo van a sacar. Me dijo, no nos devolvemos porque la están buscando a usted para matarla, la van a matar. Me dijo, están buscando a Freddy y a Liodoro. Ya hemos escuchado un listado porque había gente que iba diciendo, queremos a Liodoro, queremos a Johannes, queremos a Luz Marina, queremos a Freddy. Iban gritando. Me dijo, vámonos. Ya los niños se fueron para abajo y ya nosotros nos tocó retroceder porque ya ellos corrieron. Ellos ya dejaron de torturar a esa gente, la sacaron para afuera. Y se vinieron encima nosotros, que acá hay más gente y se vinieron. En ese momento pues corrimos, nosotros corrimos, yo me acuerdo que yo corrí un hermano de Freddy, que él llevaba un bastón. Yo tenía mi bastón para ese entonces, porque ese es otro. Yo corrí río abajo y allá, yo escuché la voz de mis hijos. Y yo me fui allá, llegamos allá y los encontramos. A la una de la mañana, eso pasó mucho tiempo, porque la, eso fue más o menos a las diez de la noche, donde, donde ocurrieron todas las cosas. Y yo me encontré a la una de la mañana con mis hijos. Cuando una de las niñas se cayó, rodó por un café, y yo me devolví, porque la niña ya le dejaron botar, yo me devolví a alzarla, entonces solté a mis hijos. Cuando yo lo alcé y al, llegué a vez donde estábamos, ya los niños no estaban, ya habían corrido, se perdieron. Y estaban, ellos estaban muy críticas hacían sonar los machetes, hacían son bueno, gritaban, matémoslos, bueno, no hacían nunca una cantidad, pero decían, matemos a esos putas niños, violemos a las putas perras, bueno. Entonces ellos ya empezaron, los otros empezaron a gritar. Encontramos la cabeza, encontramos la gobernadora, encontramos a ese hijo de puta que le vamos a dar muerte, bueno. yo le dije, siga, siga adelante que vamos por la carretera que allá la vamos a picar, la vamos a volver trilla, me dijo. Yo le dije, bueno, yo seguí, yo seguí caminando, y me dijo, espere perra, que usted no puede adelante porque se me escapa. llega mm, caminando, yo no paré, yo iba caminando, caminando, yo iba pensando, bueno, si esto... Yo en ese momento pues pensé tres mil cosas, no pues tres mil son poquitas, porque la mente anda... Dije que yo no iba a llorar, así me tocara morir, lo que fuera, yo no iba a llorar. Que yo iba a mantenerme así, que iba a morir con la frente en alto, sin el caso que me tocara. Cuando ya íbamos llegando, hay una, un cambuche y había candela. Y yo, yo le agradecí la candela por, por la fuerza que nos había dado, ¿no? porque para nosotros, es, es, espiritualmente también, es, eh, es algo muy importante para nosotros el fuego. Yo seguí y yo llegué a la carretera, al barranco. Ahí habían más o menos 40 hombres, 3 hombres y mujeres con machete. Y hacían sonar los machetes, otros estaban armados, otros tenían atrás. Yo ahí conocí a varios, conocía a bastantes. Me dijo, así te quería ver perra, me dijo, ahora sí mírame en la cara, me dijo. Que vos mirando en la cara sos, sos terrible, porque vos no hagas vos no no la mirada, me dijo. Puta, porque yo no conocía viejas como vos, me dijo. Y hoy sí te voy a acabar, me dijo, tienes que arrodillarte. Yo le dije, no, yo no me voy a rayarle. Entonces llegó y me colocó el rifle aquí. Me acuerdo yo tanto como lo colocó. Y yo tenía un cuchillito en el bolso, yo dije, bueno, si él ya, yo veo que ya él me va a tirar, pues yo ya a sacarme el cuchillo. Cuando ya uno los de los y uno me empezó a decir, no, no le hagas daño a la vieja, que la vieja tiene hijos pequeños, que la vieja es buena gente. Ya encontramos ahí, a unos metros encontramos a la personera. Entonces le dijeron que ahí traían a la gobernadora, la personera me dijo, la personera me abrazó, ella me dijo, la venimos a llevar, y me convencieron de que iban a rescatar a los niños y que a mí me tenían que sacar, porque pues yo corría mucho peligro ahí, y porque ya dijeron que el ejército venía a controlar la situación, yo me confié, nos fuimos, encontramos el ejército en la escuela del, eh, de Octavio, ya el comandante bajó, no recuerdo el nombre, dijo que era la brigada 29, él se presentó, me dio la mano y me dijo que iba por mis hijos. ¿Que ¿Dónde estaban? Yo le dije que no sabía. Que mi esposo no sabía, que ellos estaban en el monte, no sabíamos porque había mucho miedo. Sino que finalmente el ejército lo que hizo también fue acabarnos de desplazar. Porque es que en vez de haber controlado la situación y haber dicho, bueno, aquí quiénes son los agresores, ellos lo que hicieron fue sacarnos a nosotros, que estábamos escondidos en los montes, irnos a, a Pindamón y se quedaron los campesinos. Entonces finalmente terminaron de desplazarnos pues duele, ¿no? Duele porque tenemos que haber salido con los niños, con, pues, con la comunidad, habían había el reporte de tres heridos. Tenemos que darle dignidad a nuestro pueblo, a nuestra etnia, a nuestros sentimientos, a nuestros hijos, porque si nos, si hoy permitimos que nos acaben, mañana hablarán con todos. Y el grupo, el pueblo nazo se ha venido reduciendo mucho. Mucho se ha venido reduciendo y creo que cuando salimos a marchar también es por eso, porque vamos detrás de una dignidad que no puede, ser, no puede tener precio. Y por eso luchamos por tierra, porque ahí es donde nos vamos a vivir, donde hacemos toda la vida. Y la casa es un sentimiento, es una parte de nosotros, de nuestra vida que, cuando nos la arrebata, jamás yo creo que voy a hablar de odio, porque no he sentido odio, pero sí he tenido rabia. Que como un grupo de campesinos se deja comprar, se deja, se deja lavar el cerebro para para terminar haciendo lo que hace. Y que ahora tendrán que comparecer ante la justicia por brutos, porque, la ¿verdad?, es no tener cabeza, no tener cerebro, están huecos. Cuando la gente no piensa, pues sencillamente eso es el Estado. Darnos unos votos de cemento, evento, comprar nuestros votos. Como otros no pensamos como ellos, entonces por eso somos un peligro atente para el Estado, para el sistema. Porque eso es el sistema. Eso es. Si nos matan. No solamente la parte espiritual eh, la parte física que se acaba, también se acaba toda una ideología, todo un pensamiento, todo un sentimiento y que eso va a cargar más problemas. tiene que haber garantías y cuáles son las garantías que el Estado va a ofrecer. Porque nosotros sí vamos a regresar, porque nosotros no podemos perder nuestra casa, no podemos perder todo lo que hemos hecho en trabajo. Yo personalmente, yo voy a regresar a mi casa. Yo sé que viven otras personas, yo sé que la casa fue saqueada, no tenemos nada allí. En este momento no hay nada en nuestra casa, pero yo, así me tocó al principio, en el piso, lo que sea, yo voy a volver a mi casa, porque es mi casa. Es la casa de mis hijos y el sueño de nosotros. Me llegaron varias amenazas y tememos por nuestras vidas, tememos por nuestros hijos, porque mi hijo mayor fue amenazado hace 15 días, porque él estaba muy resentido. Mi hijo tiene apenas 9 años y le tocó vivir, eh, pues el horror del desplazamiento esa noche. Él es pequeño. Y yo sé que nosotros no tenemos por qué herir los sentimientos a él ni dañarle la cabeza porque él va a crecer y si, y si nosotros permitimos que la, él se vuelva alguien malo para la sociedad no va a servir para nada. Por eso nosotros desde la parte espiritual hemos venido trabajando mucho, hablando mucho con él. Ahora estamos trabajando en el, el tema de música porque queremos necesitamos equilibrarlo, necesitamos que se armonice porque si no él... Él, él ya le dañaron su cabeza y finalmente pues le van a dañar su vida. que Por eso tenemos tanta gente haciendo maldad en la sociedad, porque no le pusimos cuidado y porque no entendimos en ese momento cuando le hicimos, agredimos y le hicimos daño en el sentimiento de cuando estaban pequeños. Para esas personas que nos agredieron y los actores intelectuales que estén en el Estado, en el Senado, en la Cámara, donde quiera que estén, desde los, desde los concejales, donde quiera que estén, yo voy a pedir ante la justicia que los investiguen y que eso no quede impune porque en este país nos estamos llenando de impunidad, desapariciones, muertes y que porque hay plata de por medio todo queda en silencio, que eso no va a ser este caso y que se haga la justicia necesaria y que las personas que agredieron físicamente que estén donde deben estar, en la cárcel El tema de derechos humanos aquí se atropella diario pero, sin embargo, Santos dice que La Habana está haciendo un acuerdo de paz con, con la guerrilla. Y ese acuerdo de paz nos va a colocar más en conflicto, porque está creando una reserva campesina que finalmente va a ser el territorio de los guerrilleros. Entonces, en este momento, lo que nosotros decimos y resumimos es que Santos y la guerrilla están repartiendo el país. Eso, en resumidas cuentas. Y la gente lo sabe y no actúa, o es que sencillamente están en complicidad con esa, con esa gente.